Metido pa' esto I don't know the morning I don't know the morning I don't know the morning I only know don't I don't know the morning I don't know the morning I don't know the morning I, don't know the morning, I only know don't Vivo con insomnio, I can't sleep I can't sleep, yo yeah. Por buscar el podio no puedo ni dormir a yeah. mis ojeras, I look like en mis ojeras, I look like a zombie Me gritan wake up, wake up, wake up Me gritan wake up, el de día se hizo tarde Me gritan wake up, wake up, wake up Me gritan wake up, no puedo levantarme yo Aunque esta mierda me cueste trabajo yo ADM no le mete el relajo yo no me conformo solo con mis cajas, Buscando el pan yo quiero mi rodaja Mi talento vale más que una laja uh. Cada vez que amanece yo me acuesto Cada vez que anochece yo despierto Toda la noche buscando el presupuesto Wake up, wake up No puedo levantarme, no puedo levantarme, Bauto, 2-0-2-0.